maravillosa para mí me siento orgulloso de este equipo que tenemos siempre estamos unidos nunca nos hemos convencido y para aquí esta es una experiencia que nos va a ayudar a los Estados Unidos cuando te dieron la confianza eres, eres buen corredor y ya lo sabemos lo probamos en la temporada regular cuando el dirigente te dio la confianza de que fueras el corredor y anotaste esa carrera tan importante qué te, qué te ha dicho ferman se ha mostrado confiado en ti Sí, Offerman ha sido es un apoyo para mí, es pueblo supo, el medio corre y me deja tranquilo, con la base porque sabe que yo se la base muy bien. Yo estoy confiado, cada vez que yo estoy en la base, esa presión para el otro equipo. Y estamos aquí, gracias a Dios, el, el, el, el, el equipo dio un, un patazo y puede anotar y vamos a celebrar ahora. Van a enfrentar a un equipo difícil, pero como está el equipo de Inspirado, ¿entiendes que esa motivación que se siente aquí en la celebración puede hacer que los muchachos se sientan Claro que sí, los leones que se preparen porque nosotros vamos con, como dicen, un chip de show de vamos ready para ellos en esta final y nada va a ser gratis. Van a tener que ganarnos fuerte, igual fuerte contra nosotros. Ahora sí se va a celebrar con chimbala, ¿verdad que sí? Exactamente, chimbala produciendo para todos los fanáticos del liceo.